En el Evangelio de hoy, Jesús nos dice como el Padre me ha amado, así los amo yo. Cristo, Jesús, es la personificación perfecta de ese amor. En Cristo vemos el amor de Dios en acción. Cristo nos muestra su amor. Después de estar con ellos, servirles, ahora les dice, ya no los llamo siervos, los llamo amigos. Pues Él los había tratado como tales va a entregar su vida por ellos. Por eso dice, nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. El Cristo de la Pascua, el entregado a la muerte y resucitado a la vida, es el que puede hablar de amor. En la misma escena en que dice estas, dice estas palabras, su cena despedida hará con sus discípulos un adelanto simbólico, de su entrega en la cruz, se señala toalla y le lava los pies. El amor para Jesús es lo que es el que sirve, el que se entrega hasta el final, el que no se busca a sí mismo. Y Jesús da la conclusión que se amen los unos a los otros. Tal vez nosotros lo reflexionaríamos así. Si Dios nos ama, si lo ha demostrado, nosotros le corresponderíamos amando a Dios y a Jesús. Y sin embargo, la conclusión de Jesús es otra. Él dice, aménse unos a otros. Y Juan concluye, solo el que ama a los demás ha nacido de Dios. Solo el que ama conoce a Dios.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 Jesús nos está diciendo, el que se siente amado por Dios, el que tiene conciencia de ser hijo de Dios y hermano de Cristo, tiene que amar a su hermano. Si yo soy hijo de Dios y los demás también lo son, todos deberíamos nos sentirnos hermanos y amarlos. Es un problema que nos ofrece los mejores ideales y a la vez la más auténtica alegría. Les he hablado de esto, dice Jesús, para que mi alegría esté en ustedes y su alegría sea plena. Es la alegría de sentirse amado por su Padre y del que se ha sacrificado por los demás hasta las últimas consecuencias. En nuestra vida familiar y social tenemos muchas ocasiones para ejercitar este primer mandamiento con nuestra cercanía, comprensión, perdón, ayuda, centremos hoy nuestra atención en cómo Jesús nos llama amigos. No sé si alguna vez te has puesto a pensar lo que es tener un verdadero amigo, y es que en realidad son muy pocas las personas a las que podemos llamar amigos. En la vida tenemos muchos compañeros, vecinos, hermanos, pero muy pocos amigos pues el amor del, del amigo es sincero y transparente. Es un amor desinteresado, que como nos lo presenta Jesús, es capaz incluso de dar la vida por el otro. Es un amor que no espera, sino la complacencia del ser amado. Exige confianza total, discreción, prontitud, fidelidad, disponibilidad. Jesús nos llama a nosotros sus amigos. No sé si puedes imaginarte que eres amigo de Dios y todo lo que esto significa en tu vida. Él es nuestro amigo y nos invita a que nosotros lo, lo seamos de Él. Para ello es necesario primero cumplir sus mandamientos, que en realidad es uno, amar. Amarlo a Él y amar a nuestro prójimo. Que el Señor los bendiga.